¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando con mi hijo Sebastián. Mi hijo Sebastián tiene 10 años, ¿verdad? Sí. Sí. Y claro que a los niños de 10 años les interesan cosas suyas. Entonces, Sebastián. Eh, tú pasas tiempo en YouTube, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué, qué te gusta ver en YouTube? Pues yo normalmente veo cosas como personas jugando a juegos o enseñando juguetes y otras de estas cosas. Uh -huh, uh -huh. Antes eh, veías un eh, un canal que se llama FGTV, ¿verdad? Sí ¿Pero ahora no? No, ya veo otro ¿Cómo se llama el, el otro canal? Pues se llama Lankybox ¿Lankybox? Ah, sí, no tiene nombre en español uh -huh. ¿Y de qué, de qué trata? Pues lo que yo he dicho antes, jugar a juegos, enseñando juguetes que compran Ah, ya, vale pero también ves, eh, tú ves unos vídeos, y también los he visto yo, me gustan mucho, de, de, de un director que se llama Darman Dorman. Darman Y él hace vídeos pues, interesantes, ¿verdad? Pues sí, lo que él hace es... es a unos actores y hacen una historia que te enseña cosas como de no robar, de no ser una persona mala... Y una de esas cosas buenas. Mm -hmm. Sí, siempre tienen. De, los vídeos de da, da Man tienen siempre un un, un, un moral de, de que, que dicen eh, las cosas que pasan en la oscuridad siempre Llega un, a la luz. Lle, llegan a, a la luz, sí. Sí, la verdad. Eh, aparte de, de pasar tiempo en Youtube y en cosas así ¿Qué más te gusta hacer? Pues... me gusta ir afuera un poco ir al columpio yo hago eso todos los veranos uh -huh. todos los días en los veranos y... también... Um, juego en mi mente como... creo mi propio mundo para jugar en ello y... no... y... uso un objeto para, para hacer eso ¿qué objeto usas? pues un palo que, que está medio reventado <risa> él tiene un palo y usa el palo y, y, y, y crea como un cosas, en tu, un mundo en tu en su mente pero el palo se ha roto no sé cuántas veces he tenido que arreglar ese palo uh, um, si cuento bien ha roto seis a siete veces Seis o siete y, veces Y ayer ha roto Otra vez sí. Se rompió ayer eh, Y tuve que arreglarlo de nuevo Vale, entonces juegas En tu propio mundo, en tu mente Juegas con... Eh, también te gusta la play, ¿no? Y juegas a, a los, los juegos, eh, videojuegos Sí, me gustan ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues pues antes, en un vídeo, cuando estábamos en la bicicleta, uh -huh. era Resident Evil 5, que ya no juego, uh -huh. me, me gusta más o menos Minecraft y Fortnite, esos más o menos me gustan, ah. entre medias. Vale, Fortnite y, y Minecraft, ¿sí? Uh -huh. Sí. Um, ahora, comida. ¿Cuál es tu plato favorito? Eso es la pregunta más fácil que tenía que responder en mi vida. Me encanta sushi. ¿El sushi? Sí, pero un tipo de sushi. Hay otros sushis que no me gustan. Claro, sí. Sí, sí. E y es el sushi de Mercadona, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Que es salmón, arroz y luego la... esa. Me gusta de Mercadona por dos razones uh -huh. primero es porque sabe mejor y segunda es porque en el uno en aldi venden 6 como venden seis de mis sushis como seis sushis de mis favoritos pero en Mercadona venden ocho ah pues, entonces hay más en, pues, en Mercadona pues sí por, pues sí el de Mercadona sabe mejor y también hay más sushis por eso Vale, entonces sushi. Pero en sushi, come sushi una vez por semana, ¿no? Algo así. Pues sí, no vamos a Mercadona tanto, no. ni Aldi. No, ni Aldi, ¿no? Eh, ok, y tú escribes tus canciones, tus propias canciones, ¿no? Creas pues, canciones. Lo hacía. Sí, y has hecho un montón de canciones, ¿verdad? Pues sí. Uh -huh. Algunos no he terminado Bueno, todos no he terminado completamente mm, Sí Entonces, al terminar este vídeo Voy a poner una canción suya Pero, ¿de qué estilo son? ¿Qué estilo? ¿Qué tipo de música es? Pues, no sé exactamente De qué tipo de música es ¿Tú has hecho un dubstep? ¿Verdad? Os, ¿Una canción dubstep? Os, os, de lo que yo he creado sí o oh, sí, he hecho por lo menos 21 canciones 21 canciones, 20, 20, 21 canciones sí. sí he hecho dubstep, he hecho rock he hecho muchos tipos vale, pues vamos a poner una selección de canciones de, de, de Sebastián al terminar este vídeo uh -huh. eh, ¿qué más? ¿qué más eh, preguntas? Eh, también tú haces... Eh, tienes clases en línea, ¿verdad? Pues sí, tengo clases en línea. ¿Hoy has hecho una, una clase de qué? Um, de geografía. Geografía. Geografía en inglés. Ah, ¿en una clase de inglés? Sí. Bueno, sí, sí. Me, um, la profe me, me pregunta mucho de cómo se dice eso en inglés porque sabe que soy naturalmente inglés. Mm -hmm. Pues me preguntan mi cosas para que yo ayude a sus estudiantes. Ah, vale. Eh, y luego también tienes... Eh, ¿Qué clases de música tienes? Pues tengo <risa> violín y piano, canción de ritmo, donde me ayuda a hacer ritmo <risa> y otro de flauta. Sí, una, una clase de flauta. Luego tienes una clase de, de español, ¿no? Con Gerardo. Um, sí. Eh, congelado, español y... ¿Qué más? Ah, matemáticas, ¿verdad? Oh sí, hago matemáticas. Sí, ¿te gustan, verdad? Sí. Uh -huh. mm. Muy bien. ¿Te gusta, prefieres hacer homeschooling en comparación con, con ir a una escuela? Pues, prefiero estar homeschooling. Pues por una razón. Uh -huh. Bueno, en la escuela estás más o menos cinco a 8 horas. Claro. Y en la clase de online a veces son dos horas, a veces son una. Sí. Y, y tengo mucho tiempo libre. <coughs> Verdad. Sí. Verdad. Muy bien, muy bien. Pues, eh, Sebastián, muchas gracias por pasar un ratito con nosotros. Yeah. Vamos a... <coughs> Me vas a enviar unas canciones, ¿no?, y voy a poner las canciones al, al, al terminar el vídeo. Vale, pero, pero mi tablet donde hago la música está abajo. No pasa nada, vamos a hacerlo después. Vale, espérate. Oh. No, no, no, no, no, no no voy a ponerlo en el vídeo. Oh. O sea, no, no tienes que ponerlo aquí. Vale, entonces, eso es todo. Este es mi hijo Sebastián, el mayor. Hasta luego. Hasta luego.